Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa los. Dios Padre, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa a los que el Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa los que el Señor ama. Oremos.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 el Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Dios. Señor. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. El pobre, el pobre invocó al, al Señor y él, y él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza, estará, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó el al, Señor al Señor y él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal. ...para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha... ...y los libra de todas sus angustias. El pobre, el pobre invocó, invocó al, señor al Señor y él y lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre... ...y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores... ...y los que se refugian en él... No serán castigados. El pobre, el pobre invocó, al invocó al Señor y, y él lo escuchó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos, Señor. Señor.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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.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 Cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Os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 you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 Aclamemos tu victoria y alcemos los estandartes en nombre de nuestro Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo, nuestro Señor